Celestial, de esa gracia debemos dar en el nombre poderoso de Jesús. El Señor nos dice esta mañana, esta noche en el nombre poderoso de su nombre que debemos de amarnos los unos a nosotros, debemos respetarnos los unos a nosotros. Estamos en tiempos postreros Iglesia, estamos en tiempos Iglesia que necesitamos cambiarse la transformación. Estar en lo sobrenatural como él lo hizo por nosotros, dar la vida por el hermano, dar la vida por Aquella, aquel familiar que tú ves que no tiene, no tiene ese norte, nosotros estamos en lo, en lo sobrenatural, en el nombre poderoso de Jesús, amado Señor, Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria y tu honra, amén y amén, dale una fuerte alabanza a nuestro Señor, gloria a Dios. Hoy con un tema maravilloso que nos has puesto el Señor El título para aquellos que toman punto se llama El amor al dinero es la raíz de toda clase de males Una vez más, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males Me imagino que todo el mundo, todos en Colombia Escuchamos lo que pasó que un hijo mató a su mamá y a su hermano, ¿cierto? Vimos esto Y y, estaba viendo, y estábamos, estaba viendo las redes sociales de mi ministerio. Y la gente cuando dijeron que este muchacho mató a su, a su hermano y a su, a su mamá por plata. Y después pasaron días que, ah, no, que hay, tam, habían también lavado de, de dinero y todo eso. Ya estaban juzgando también al muerto, a los muertos. Y, para, y eso yo me mostraba, oiga, esta gente también que está juzgando también han dejado hijos no necesariamente tienen que matar a una persona han dejado hijos abandonados, papás mamás esposas han dejado a sus esposos esposas han dejado a sus esposas por eso el amor del dinero es la raíz de toda, de, de toda clase de males y es por eso que el Señor de acuerdo a lo que, lo que vimos hace una semana y media el Señor nos va a llevar, nos lleva hoy a San Marcos capítulo 8 versículo 36 Aquellos que tienen Biblia, y si no la tienen, compártela. San Marcos, capítulo 8, versículo 36. Cuando todos estemos en la palabra, me van a dar un fuerte, poderoso amén. Todos estamos en la palabra. 8:36. Todos estamos en la palabra. Gloria a Dios. Y la palabra dice: ¿Por qué? Aprovechar al hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma Eso es todo Pueden sentarse, gracias ¿De qué sirve ganar el mundo entero Si se pierde la vida? Esa es otra versión ¿De qué te sirve? Hoy en día veo que mucha gente Quiere tener su casa, no es malo Tener su finca, no es malo Es un anhelo y Dios te, te, lo, te lo puede conceder Pero muchas veces Vemos que estamos más concentrados en la finca En la casa eh, en, la, en el último celular eh, En la computadora Y que Dios te lo puede dar Yo te hablo a, a la, Al ámbito personal mío Yo quiero hacer tesoros En el reino de los cielos, no sé si tú lo quieres hacer Pero eso es lo que Debemos hacer, ganar Tesoros en el reino de los cielos el celular ¿qué va a pasar, se va a ir con nosotros la finca la casa, el carro Dios te lo cumple, porque lo prometió te dio una promesa Él dice, listo, te la doy pero en la misma palabra está diciendo ¿de qué sirve ganar en el mundo entero si se pierde la vida? antes pensaba diferente pensaba que bueno Chévere tener cosa material Y es bueno tener uno su casa Su apartamento y darse ese gusto De que uno puede tener eh, Gracias al Señor Esas bendiciones Y vemos en la Biblia ¿Quién mató a Abel? ¿Quién ¿Quién, quién, uh, quién a José? ¿Quién expulsó a Heptad? ¿Quién dijo quién? Hermanos, muy bien ¿Quién tenía envidia de David? ¿Quién no estaba contento Con el regreso del hijo del pródigo? ¿Sabes que Si ¿Sí se están dando cuenta de lo que quiero decir aquí No es el vecino No es el don Luis El de la esquina Es nuestra propia sangre Pero es que tienen envidia yo, yo, yo no, a mí no me gusta hablar de testimonios de, de terceras personas yo siempre hablo de lo mío porque es lo que yo he vivido cuando el Señor me daba esta palabra y decía a sus hermanos, sus hermanos sus hermanos, David, Abel, José el hijo pródigo mi familia hace nueve años y todavía siguen diciendo tu hogar se va a acabar yo digo Señor, ah, ah, tú me dices esa mujer y, y con ella voy a ir a, hasta que termine esa tierra Porque fue la promesa que me dio el Señor Y se la pedí como yo la quería Algo que siempre le digo a ella, que no especifique que, que no fuera de mal genio <ríe> Fue lo único, pero el resto específicamente lo tengo en una agenda Y fue como la describí ya mis principios son diferentes, ¿por qué? Porque yo quiero amar con, con amor, con pasión al Señor. ¿De qué me sirve tener tantas cosas? Tuve empresas, pero hoy en día lo que me enamora es ganar el reino. miren estamos en tiempos postreros. Si, si escuchan la noticia de lo que está pasando en Europa, en Rusia. Estamos a la entrada, no es por asustar a nadie. Estamos a la entrada de este dolor de partos. Ya nos vamos muy pronto, iglesia. Yo no estoy diciendo que no, no, ok. Ya me dijeron como que no añore la parte. No, sí. Pero también debes de orar por tu hermano. Pero este muchacho quería el dinero de su hermano ahora ah, como, como el Señor quiere llevar esta reflexión, esta prédica como la quieras llamar tú qué año eras con el Señor estás vendiendo al Señor por 30 monedas de plata estás vendiendo al Señor porque quiere riquezas y una vida eterna la puedes tener pero en el lago de fuego ¿O quieres tener una eternidad con el Señor En paz, tranquilo Y la presencia del Señor Para toda tu vida Dos aménes Gracias por la honestidad, gracias Gracias por esa honestidad Pero esto es un libro de Que, cualqui, que el, Señor, el Señor Es un caballero de caballeros Eso es lo que me encanta de Él Él es el caballero de caballeros Es por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Que mi mamá está en, la, está en la casa del hermano Oscar. Y porque mi mamá está en la casa del hermano Oscar, educadamente, ¿qué, qué voy a hacer yo? Voy a pedirle permiso a mi mamá o al hermano Oscar para, para visitarla. ¿Por qué? Ese es el Señor. Yo te, eh, estoy abierto a ti pero mucha gente hoy en día, ah no yo quiero entrar, yo quiero visitarte y ya hay punto, no y vuelvo una vez más, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿de qué te sirve ser arrogante? ¿de qué te sirve ser lo eh, pedante? ¿de qué te sirve ser eh, av avaricioso? desgraciadamente mire lo que vemos en la, en la, en la palabra de Dios, todos son familia y me encanta cuando el Espíritu Santo me da estos apuntes. Y cuando comienza a tomar esos apuntes, yo, espera un momentico, un momentico. Entre tantos ejemplos en la Biblia, nos damos cuenta, estas personas fueron traicionadas y maltratadas por sus propias familias. Tú dirás, pero ¿por qué mi hermana me da duro? ¿Por qué mi esposo me da duro? ¿Por qué mi esposa me da duro? ¿Por qué mis hijos me dan duro? A mí mi familia me da duro porque no fui un buen padre pero gracias a Dios estoy buscando una relación con mi hijo no es la perfecta pero le digo Señor ayúdame cada día a ser eh, tener ese amor como el tuyo ese, ese amor profundo, ese amor ancho sobrenatural es lo que le pido al Señor todos los días de mi vida yo digo, ¿quiénes son ellos para juzgarme? unos entre comillas Entre comillas, si no estoy juzgando a nadie, cristianos, otros no conocen de, de, de Cristo, pero son buenos para poner ahí, ese, ese deito ahí en, el, en la herida, y hágale, y hágale y hágale. Pero el Señor ya me sabe que ha aprendido el Señor a descansar en él, porque el amor del dinero de raíz de todas las clases de, de los de, de toda clase de males entonces mis hermanos mira que otro punto que nos da el Señor mira que me encanta y lo he visto muchas veces me reflejo con José ¿Quién fue el que vendió a José y siento que mi familia me ha vendido pero al pasar del tiempo ya nueve años con mi esposa veo la gran bendición y yo le digo Señor gracias porque eso únicamente lo haces tú el amor es grande Padre Celestial y yo creo que ya lo había compartido con esta con este hermoso ministerio que uh, cuando yo, yo hice ese pacto que nunca sabía la magnitud lo que estaba firmando yo de decirle al Señor dale al Señor y dale a mi familia económicamente todo bien pero no especifique bien que no les que, que conocieran de él. Yo conozco de él, pero desafortunadamente o sea, los amo con todo mi corazón porque es mi familia. Pero son personas que únicamente les interesa esto. Si viniera Cristo hoy, yo no sé, Cristo los puede llevar, pero para mi concepto, como basado en la palabra se quedaron así como diciendo vulgarmente quedaron fritos porque la misma palabra dice que el que no reconoce a Jesús como su Señor perdió el año tanto tú amas ese celular que tanto que tanto tú añoras tanto tú anhelas esas grandes cosas yo, yo, yo no estoy diciendo que es malo es bueno es bueno porque hay que superarse cada día más y cuando lo hacemos ¿a quién le vamos a dar la gloria y la honra? a Dios siempre se la vamos a dar a veces lo que, los que tienen envidia odio y rencor es la misma sangre tuya es triste ¿te ven como que ya superaste un poco? conozco un caso ella compró un celular, la otra compra el mismo celular. Como que sí, si los va a hacer mejores y hoy en día ponen los más fácil. Tome la plata, eh, mantenga a mi mamá y ya. Lo ven fácil. El amor al dinero, ¿qué hace? Te cega no, no, no tienes esa comunión Con el Señor Es lo que el Señor nos está invitando En esta noche Realmente el dinero es tan importante Es necesario Porque intentamos comprar pan Que ya subió Ya son cinco panes, dos mil pesos de pan Pero últimamente yo no sé Voy a la panería y digo denme Dé, doscientos de pan Y comenzar a mirarme como que que está mirando, que me está hablando <risa> Yo, yo, yo perdón, perdón, dos mil pesos de pan lo necesitamos y el Señor nos provee en el nombre poderoso de Jesús cuando ellos no aceptan sus errores uh, creyendo ser perfectos y simulan tener heridas perfectas entonces el Señor nos está diciendo realmente estamos amando al Señor con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Realmente lo estás amando Realmente lo estás buscando Cada, respu cada respuesta Se la vas a dar al Señor No me dejen a mí Porque yo soy otro mortal más Ese es el Señor Mira que los hijos de Jacob Sacaron a su hermano del pozo Y lo vendieron a los, a los ismaelitas Por 20 monedas de plata ¿Por cuánto te han vendido a ti? o por cuánto tú has bendido al Señor por cuanto tú le has dicho al Señor este domingo no voy voy el próximo domingo pero si ese otro domingo ya es tarde el Señor cuando habla habla con amor y exhorta porque estamos en tiempos postreros iglesia despertémonos despertémonos realmente porque Vienen momentos difíciles y cuando tú estás en oración, en ayuno y leyendo la palabra, excluñando, te lo digo, va, va a haber mucha paz. Va, va, va a haber, vas a ver las noticias y todo eso, pero va a haber una tranquilidad. Sí. Veo gente preocupada, que no sé qué, que no sé cuánto y yo, sí, es que ya, ya se sabe, si tú lees la Biblia no lo dice. Y para que, para que pase esto es para que podamos irnos. Yo me quiero ir. Todos nos queremos ir, ¿cierto? Pero para podernos ir, realmente debe haber un amor como el Señor lo hizo. Él no dijo, ay, es que por buscador su presencia, ay, me van a latigar. Mmm, pero mejor yo espero regresar a mi reino y disfrutar mi dinero. ¿Él hizo eso, ¿Qué hizo Él, cayó, tomó su cruz, lo escupieron, lo cachetearon Dio todo por, por mi hermana, por mis hermanos, hay una fuerte alabanza Proverbios 23, capítulo 23, versículo 4 Mira lo que nos dice Proverbios 23 uh, Versículo 4 No te afales acumulando riquezas No te obsesiones con ellas Yo no lo digo, lo dice el Señor No te obsesiones Pero a veces la gente Quiere acaparar Como lo que hizo este muchacho Allá él con el Señor si sí lo Perdonará y tú dirás ¿Cómo lo va a perdonar? Es el Señor el Señor puede perdonar lo que Él quiere, es el Señor, pero el mundo, el mundo lo mira así, no, un asesino y todo eso, pero el, si, si Él se arrepintió en el momento antes de partir al Señor, vamos, pero tú dirás, qué injusticia, pero el Señor te dirá, qué injusticia que te he llamado muchas veces, qué injusticia que te he llamado, que, que, que, que he golpeado las la puertas de tu corazón, qué injusticia es que ya Te hablé por tu esposo, por tu esposa Por el vecino, por aquel que no conocía de mí Y tú me dices injusto por perdonarlo a él Tú eres injusto, tú eres injusta Porque realmente yo los amo Les hablo de una manera, les hablo de otra Pero la gente no quiere leer la palabra de Dios. Quieren leerse eh, esta, esta revista que se llama Gente, People, 15 Minutos, no sé, quieren saberse la, peli, la lo que pasa en las novelas. Yo la puedo hacer, le pregunto a la gente, eh, ¿tú lees la palabra? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué dice en tal versículo? No me acuerdo. vamos a hacer así. Nosotros, voy a hablar por un poquito, en mi ministerio hemos salido a la calle con cámara, micrófono. Y vamos, y, y le preguntamos a las personas ahí: ¿Tú conoces de Cristo? Eh, sí. Ok, tú sabes que si no reconoces a Jesús como, como tu Señor, no, no te vas con Él. Ah, no no sabía, pero me acabas de decir le comenzamos a hacer preguntas a las personas no es por corcharlas sino para saber y vamos bíblicamente enseñándoles a ellos vamos por Bogotá ya muy pronto vienen esos videos entonces la gente queda como que y uno comienza como también a evangelizarlas, a decirles mira si tú no reconoces a Jesucristo como tu señor y le preguntamos Poniendo un paréntesis rápido eh, ¿Tú has robado? Me dice no No, no no he robado dinero ¿Pero alguna vez tomaste un lápiz Un esfero de alguien? Sí, eso es robar ¿Te lo pediste prestado? No, lo robaste Y robar Y lo que hizo ese muchacho hace una semana y media Caracterizado lo mismo Para el Señor Ese es el amor al dinero una vez más, no te afanes de acumular riquezas, no te afanes de acumular, de ser mejor que otras personas Más bien afánate de buscar la presencia del Señor, afánate de escudriñar su palabra Yo sé que mi hermano Oscar, el pastor luya tus líderes te pueden ayudar, te pueden orientar Decir, ah, tú, como, como le digo a mi mamá, apúntale un papel, si tú no entiendes me llamas y me dices y yo sé que si tú tomas apuntes a Pastor Luvier, hermanos que sabes qué? estoy leyendo esta palabra aquí en San Marcos capítulo 8 versículo 36 que me dice Que aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, prácticamente es como si dijera Dios es amor, Dios es vida ¿Por qué Dios es amor? Porque dio a su Hijo, porque es vida, porque quiere darte una vida eterna Señor eso es lo que quiere darte no nos, vamos, no nos dormamos iglesia, porque eso, eso está lo que está haciendo el enemigo hoy en día queremos, queremos que nos dormamos yo creo que ya lo he dicho ¿Qué está usando el enemigo nos está extrayendo por medio de la televisión por medio de la tecnología y muchas cosas más distraigámoslos ¿para qué? para que no conozcan la verdad y al no conocer la verdad no van a ser libres y el enemigo si ve que nosotros nos estamos uniendo como iglesia no le gusta, se pone bravo porque la palabra dice que Dios es, este libro es basado en amor es todo amor Amor, amor, amor Así que el que El que te diga cualquier cosa No, no te afanes por no. Yo, yo sé que el Señor me dio una promesa Y me, y me va a llevar A escudriñar esa palabra A ayunar A tener esa oración Es que yo, es que hermano Tengo que levantarme a las cinco y, y tengo que tra trabajar a las 6 Levántate 15 minutos para el Señor Más temprano Pero hermano es que voy a perder 15 minutos para, uh, uh, uh, De sueño Pero al Señor no le dolió Pagar un precio por ti Así que Yo como siempre digo la gente No da una extra milla Da 10 mil millas más Que el Señor lo sea recordándote Oye, voy a poner un ejemplo. Mi hermano Oscar, hermano Oscar, por favor, levántate. Y yo sé que a la gran mayoría, a todos, nos pasa que a las 3 de la mañana o 2 y media, 3, entre 2 y media, 4, pum, como que se abrieron los ojos y, ay, no tengo, no, no, no, no, no. Ese señor diciéndote, levántate, órame, habla conmigo, yo quiero hablar contigo. Tú me dices que no te escucho Te estoy levantando Te estoy diciendo Te estoy respondiendo Háblame El Señor ya sabe lo que va a decir Pero el Señor quiere escucharlo En el nombre poderoso de Jesucristo Nombre sobre todo Nombre Eso sí Entre más busques de Dios Van a haber más ataques Pero gloria a Dios los primeros, una vez más, la familia. Pero no, ahora, como siempre lo hemos dicho, yo sé que el pastor Luis también lo ha dicho, antes de salir de tu casa, ahora por tus hijos, por tu esposa, por tu esposa, hacer una oración, irse protegidos y usando esa armadura, armadura de Dios, ese yelmo, esa coraza, ese escudo, esa espada, Esa sandalias, ese cincho, la verdad, ¿te la pones? Te la pones si no te la pones, si no, no digas amén, porque llegó el momento de, de utilizarlo. Colocas ese yelmo para que el enemigo no maquine tu mente, no ponga cosas como que uy, él te está, él te está traicionando, él está haciendo todo eso. No, yo estoy en Cristo Jesús y vas a ver, Eclesiastes 5:15 tal como salió del vientre de su madre así se irá desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo el creador de los teléfonos de los iPhones se murió, ¿Qué se llevó ni los gusanos cierto pero hoy por ejemplo hoy vemos en nuestra Colombia querida que es hermosa, se, te los digo he conocido otros países, pero país como Colombia, que no la aprovechamos, qué belleza el país, tiene una diversidad que cualquier país en el mundo no lo tiene, hasta los europeos envidian a nuestro país, porque tenemos, si tú quieres frío, puedes ir a dos horas, si quieres calor, otras dos horas, si quieres templado, otras tres o cuatro horas. Pero hoy en día vemos, ay, es que, que esta, esta Colombia, qué aburrimiento, aquí no se progresa. Pero desafortunadamente, pues, ¿sabes por qué? Porque ese amor al dinero. Y hoy venía hablando con el señor que me trajo del Uber. Y yo le decía, uh, ese muchacho se llama Cristian. yo le dije, Cristian, ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé, el señor me puso a hablarle. Yo le decía, Cristian, personalmente yo ya me cansé en la parte material, yo sé que es rico tenerlo, pero llegó un punto que yo quiero tener una familia, quiero tener un hogar, quiero tener una esposa y quiero irme en la presencia del Señor, porque todo esto se va a quedar, todo esto se va a quedar, ¿qué están haciendo los padres con los hijos? ¿realmente están haciendo esos devocionales, los están educando? Le están enseñando que, bueno, el dinero es, lo necesitamos, pero no es el que nos va a dar la salvación. ¿Tú le enseñas realmente, lo evangelizas a tu hijo o a tu hija? La tarea no es únicamente, voy a hablar únicamente de buscadores de su presencia, del pastor Lubier, de su esposa, del liderazgo. No. La educación, ¿dónde comienza? La iglesia, eh, las, el colegio, la escuela, la universidad es el complemento. Eso es todo. Pero desafortunadamente vemos que el amor al dinero, no, eso, eso sí, llenémonos de plata, endeudémonos, pasemos la tarjeta. Y eso es lo que quiere el enemigo. Entre más te endeudes, ¿qué va a pasar? Más problemas. Y no te vas a enfocar en quién la ese, Mi hermano, gracias por la palabra estamos, estamos conectados, gloria a Dios Esa desesperación te va a llevar a qué A no poder dormir A no poder tener esa intimidad con el Señor Porque como el título lo puso el Espíritu Santo El amor del dinero, es la raíz de toda clase de males esa desesperación de que tú le pidas al Señor tú vas a, vas a estar orando y vas a Padre Celestial, Padre de la Gloria dame para la comida ay es que no hice los frijoles esta noche y te vas a despiar realmente en lo que, el Señor, el, lo que tú quieres hablar con el Señor el Señor pues me dijiste que, te, que, que hablaras conmigo te estoy despertando pero no quieres únicamente estás buscando lo material O no sé si eres tío, abuela, papá, mamá, hermano, hermana Pero iglesia, es, es, el Señor nos está diciendo Despierta iglesia Despierta iglesia porque ya muy pronto voy a ir por ti esposa mía Muy pronto Que el pastor Lubier y toda la iglesia está aquí y Se fueron todos y todo el mundo Oiga, quiere Y que se asome Es que, Toda la ropa tirada ahí. ¿Y qué pasó con la gente? Yo quiero ser de los que se vayan y no lean las noticias. Los cristianos se fueron. No sé qué quieres tú: leer la noticia o irte. El que quiera leer la noticia, bienvenido. Esto es, una, esto es un libre albedrío. Y como te digo. El Señor es un caballero Él te dice Si quieres seguir conmigo Bueno, hay que, hay que seguir unas reglas Como en tu empresa Si tú empiezas a las 8 de la mañana Aquí las sí tienes que estar Gracias mi hermano, 7.55 Y eso ya es tarde Eso ya es tarde El Señor hace tiempo me dio la oportunidad De ser jefe Y eso lo aprendí de mis otros jefes cuando comenzamos a hacer entrevistas y entonces el, eh, las personas llegaban algunas 15, otras eh, 30 minutos, otras 5 minutos. Entonces cuando comenzaba a llegar esa persona, eh, de la de 5 minutos, y mi jefe, dile que se vaya. Y yo, pero llegó, no, eso ya es tarde, eso me va a entender lo que es para, para lo que va a traer para esta empresa. Tráigamelo desde este, 30 minutos y que entren por favor. Tú quieres ser, ¿cuál, ¿cuál es la clase de vírgenes tú quieres ser? las que estuvo preparada con ese aceite y, o, o las que no estaban preparadas con el aceite sino estaban preparadas en a, acumular riquezas aquí en la tierra y no estaba acumulando la presencia del Señor con, contigo ¿qué quieres hacer? decisión tuya tú dirás pero cada vez que viene el pastor Carlos nos da duro no soy yo es el Señor porque me está diciendo yo me quiero llevar a los que se más se pueda. El Señor quiere el Señor si pudiera llevarse a todos se los llevaría, pero la misma palabra dice, son todos los llamados, son muchos los llamados. Todos tenemos un llamado. De pronto tú no, no tienes la, el llamado para estar en un altar, en un púlpito o como tú lo llames, una tarima. Pero tienes el llamado de decir ese amor, como esa canción, me impacta. Tan grande tan sobrenatural. De esa misericordia, de esa gracia que el Señor te está dando, da esa gracia a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Enséñales, encamínalos. Y al mismo tiempo tienes oración, tienes ayuno. Y verás el respaldo tan maravilloso, tan sobrenatural que el Señor va a hacer en tu vida. Y como yo le digo a la gente... No es para asustarnos. Pero mira, la maldad se ha incrementado, ¿cierto? Bastante. Pero antes de salir de mi casa, yo siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Como dice Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Uh -uh. No, Señor. Yo me, si tu presencia va conmigo, voy. Si no, no. Y el Señor dice: Vamos, adelante. Yo, gracias, Señor. Mateo 6:24. Ya para ir terminando. Nadie puede servir a dos señores por menos, pues menospreciará, ah, menospreciará, perdón, a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. La palabra es clara y eficante y precisa. El Señor te, te da bendiciones Te lleva a pasear te da, te da para comer Te da un trabajo Pero Busca de Dios Busca más de su presencia ¿Qué más tiene que pasar en tu vida? ¿Sabes que Te voy a compartir esto con Con esta congregación Me toca lo que te voy a decir. Por eso. Mi suegra está en las finales etapas de un cáncer. No es, por hacer, no es por ser gráfico o para causar lástima. Uh, la, la semana pasada le, Yo me comprometí con ella que, que quería estar con ella Ayudarla A cocinarla A consentirla Porque el amor del dinero para mí ya no es importante El amor a Cristo a servir ¿Quién ha visto videos de aquellos judíos en la Segunda Guerra Mundial en los campamentos nazis ¿alguien ha visto estas imágenes? De, de esa gente flaquita, desnutrida que se veían los huesos así está mi suegra una persona independiente una persona que realmente era eh, emprendedora en el nombre de Jesús y nosotros a veces nos quejamos que esta silla, uy qué feo no, no no me, no me gustó este jugo pero si sí esa bendición vino del Señor yo digo Señor, esa semana, ese lunes, ese viernes no, al sábado yo decía Padre tú realmente me estás enseñando muchas cosas aquí desde la pandemia ya no soy el mismo yo me miro en un espejo mis hermanos y yo lloro Como es esa canción esa, Ese amor incondicional Es grande Y ahorita que estábamos orando Mi hermano Oscar estaba aquí Sentía la presencia del Señor y Yo sentía como que me estaban Nos estaban colocando cosas en la cabeza No sé si tú las sentiste Pero sentía que lo colocaba Y yo, y yo no, no me voy a mover y seguía adorando, y seguía adorando, y seguía adorando es ese es amor incondicional que el Señor quiere darnos cada día de nuestras vidas Gracias. recuerda que a veces somos esos josechas para ir terminando te botaron, a, te botaron a la cisterna del cantelillado. ya has pasado procesos uh, no sé el proceso que estás pasando no sé pero que realmente lo que, ya, lo que estés pasando te hagas llegar a lo sobrenatural hoy en día muchas personas que conozco hasta mi familia me dicen tú ya eres un aburrido tú ya no te comportas como antes yo le decía Señor ¿por qué me dicen eso? porque tú no eres parte de este mundo tú estás en lo sobrenatural tú quieres estar en lo sobrenatural dale una fuerte alabanza al Señor Ponte de pie iglesia por favor Vas a cerrar tus ojos Vas A orar con, con ese corazón Llénate más de su presencia No te distraigas, no te distraigas eh, lo que está, si estás pensando en lo que vas a cocinar, qué va a pasar mañana, déjalo por unos por unos minutos. En este momento, aprovecha estos momentos del Señor. No importa quién te venda, no, no importa quién te expulsó, no importa quién te tenga envidia, no importa lo que te estén, estén diciendo de ti, lo que te importa es lo que, que diga el Señor. El Señor es el que pesa los corazones, el Señor es, es el que decide qué va a hacer contigo en el nombre poderoso del Señor. El Señor en su palabra dice que tiene grandes propósitos contigo. Llénate de su presencia más. Más, más en el nombre poderoso de Jesús. Más, llénate de más de su presencia. Llénate más, más, más, más, más, más. Fluye, fluye. Fluye, fluye, como lo dice Josué en el capítulo 1, versículo 8. Nunca sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que cada día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Llénate más de su presencia en el nombre poderoso de Jesús. Más, más, más, fluye, fluye, fluye, fluye.